Hola, ¿qué tal? Una vez que ya hemos visto los sistemas de representación en base 2, binario, en base 8, tal, y en base 16, esa decimal, y como sabemos pasar desde ellos a, a, a decimal y de decimal a ellos, vamos a ver que hay una forma mucho más rápida de hacer estos cambios entre, entre estos tres sistemas de numeración, particulares, ¿vale? Y esto es gracias a que nos encontramos con sistemas que todos son potencias de 2, es decir, el binario es base 2, el octal es base 8, que es 2 elevado a 3, y el hexadecimal es 2 elevado a 4, y por tanto todos ellos son sistemas con una base potencia de 2. Así que vamos a utilizar primero las dos tablas que veis aquí, que veis aquí a la izquierda. Vamos a analizarlas un poco. Estas tablas nos están diciendo el valor decimal con su representación binaria y su representación octal. Y lo mismo en su representación decimal, su eh, o el valor decimal, la representación binaria y la representación octal hexadecimal para los 8 primeros valores primero y los 16 primeros valores segundo. Luego veremos las, las filas amarillas. ¿vale? Pero bueno, estos, estos casos... Esta, eh, lo, los valores de estas tablas, aunque seamos capaces de calcular, los vamos a tener que saber de forma de memoria, aunque a medida que vayamos practicando, a medida que vayamos eh, haciendo ejercicios, todo esto pues, saldrá bastante eh, de forma automática, no lo acabaremos aprendiendo. ¿vale? Con la práctica, pues todas estas correspondencias no las acabaremos aprendiendo. ¿okay? Pues Suponiendo que esto ya lo tenemos controlado, que que conocemos estas correspondencias y que las dominamos, vamos ahora a esta tabla de aquí. En esta tabla, de los ejemplos que hemos ido haciendo anteriormente, en algunos casos hemos hecho todas las transformaciones que aquí se indican, en algunos casos los he completado yo haciendo las transformaciones, vale las conversiones pues por mi cuenta. ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el valor decimal de una serie de ejemplos, que son algunos de los que hemos ido viendo, su representación en binario, su representación en octal y su representación en hexadecimal. ¿vale? Quiero que os fijéis en una cosa. Fijaros, por ejemplo, la representación binaria y octal. Fijaros si yo voy cogiendo los bits de la representación binaria de 3 en 3, cómo cada uno de estos grupos de 3 corresponden con uno de los dígitos en octal. Fijaros, el 110, el 110 es el 6. Veis cómo corresponde este 110 con el 6. Y el 101 es el 5. 101 es el 5. Vale. Vamos a ver si en el segundo caso coincide. Aquí tenemos tres unos, tres unos es un 7 y coincide. Tres ceros es un 0 en octal, y coincide, y 101, 101 era el 5, y vuelve a coincidir, ¿vale? Aquí tenemos 011, 1, coincide con el 3, y aquí tenemos un 1 solo, que lo complementaríamos, lo rellenaríamos con 0, y es 001, y coincide con el 1. Entonces, si os fijáis, puedo hacer un intercambio directo entre binario y octal cogiendo estos grupitos de tres unos, ¿vale? Si yo tengo un valor en binario y lo quiero pasar a octal, puedo ir cogiendo desde la derecha hacia la izquierda grupitos de 3 y si algún grupito de 3 bits no me queda completo, si, si el más significativo no me queda completo, esos 3 bits, pues lo que hago es completarlo con 0. Y traducir utilizando esta tabla de correspondencias entre los 3 bits y el dígito, el valor, en octal correspondiente a esos 3 bits. Las representaciones, siguiendo ese algoritmo, siguiendo esa, esa metodología, coinciden. ¿vale? Sigamos con los dos últimos ejemplos. 111 es un 7. 110 es un 6 veis, 1, 1, 1 es un 6, 0, 0, 0 es un 0 y 1, 1, es decir, 0, 1, 1, 0, 1, 1 es un 3, de nuevo vuelve a coincidir. Y ya en el último caso tenemos que 0, 1, 0 es 2, 1, 0, 1 es 5, el siguiente grupo de tres sería 0, 1, 1, que es 3, y vuelve a coincidir, 0, 0, 0, 0 que es 0, y 0, 0, 1, que es 1, ¿vale? Así que repito, para transformar de binario a octal y de octal a binario sería tan sencillo como de, de octal a binario coger cada uno de sus dígitos, y transformarlos en los 3, 3 bits correspondientes, según esta tabla, y en el caso del binario, pues agrupar de 3 en 3 los bits que, que representan el valor binario y buscar la correspondencia en esta tabla, de nuevo, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo esto ocurre también en el caso derecha decimal, pero en lugar de con grupos de 4, con grupos de tres. ¿vale? Así que dejarme borrar la, la pantalla y vamos a ver cómo también corresponde, cómo funciona con el caso del hexadecimal. Aquí, como decíamos en esta tabla, pues eh, tenemos las 16 primeras correspondencias entre números decimales binario y hexadecimal. Y hemos dicho que va a funcionar igual que el Octal, pero con grupos de 4. Así que fijémonos, en este primer número tenemos que los primeros 4 bits, recordar también que los grupos de bits hay que hacerlo de derecha a izquierda, desde menos significativo a más significativo. Entonces aquí tenemos el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 es el 5 y coincide. Aquí tendríamos un 11 1, que habría que rellenarlo con dos ceros, para tener un grupo de cuatro de cuatro valores, de cuatro de cuatro bits, y el 0011 el 0011 es el 3 y vuelve a coincidir, ¿veis? Hagámoslo ahora al revés, por ejemplo, el 7 el 7 es 0111, así que los cuatro últimos bits tienen que ser 0111 como veis son 0111 el 4 el 4 es 0, 1, 0. Y os fijáis, los siguientes 4 bits son 0, 1, 0, 0. Y ya por último, el último valor es 1, el 1 es 0, 0, 0, 1. Pues aquí tenemos un 1 y los ceros, como estaban a la izquierda, pues los podíamos eliminar. ¿Vale? 0, 0, 0. 1. ¿De acuerdo? Siguiente caso. Este de aquí, grupo de 4, 1, 0, 1, 1 es la B, 1, 0, 1, 1, es la B, directo, ya lo tenemos. Aquí, venga, los grupos de 4, estos 4, estos 4, y aquí 3, que rellenaríamos con un 0, y así tendríamos 4 grupos, ¿ok? El menos significativo, 0, 1, 1, es un 7, coincide, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, es el 3, Coincide, y 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, es el 6, y vuelve a coincidir. ¿Veis? Es una forma muy rápida de pasar de binario a esa decimal, decimal binario. Volvemos a hacer grupos de 4, y aquí este 1 pues lo complementaríamos con ceros, ¿ok? y nos queda que este de aquí, es 1 0 1 0, que es la A, es la A, 1 1 1 0, 1 1 1 0, que es la E, por tanto también coincide la E, 0, este de aquí es 0 0 0 0, 0 que es un 0, nos queda un 0, y 0 0 0 1, 0 0 0 1, que sería un 1, y vuelve a coincidir, a, vuelve a coincidir este valor. ¿Vale? Así que ya veis que es muy sencillo estos cambios. Si no, ¿cómo hubiésemos tenido que pasar de binario a decimal o a octal o viceversa? Pues tendríamos que haber pasado siempre con decimal. Tendríamos que haber hecho el número binario, pasarlo a decimal y de decimal a octal o hexadecimal. Y al, a la inversa también. Tenemos el valor en hexadecimal o en octal, calcular su valor en decimal y de decimal pasarlo a binario. Como veis, este proceso es mucho más sencillo y mucho más rápido. Vamos a ver ahora otros ejemplos en los que hacemos todo este proceso de las dos formas y para que acabáis viendo más claramente cómo realmente es cómo realmente es un, ejemplo, un proceso más rápido. ¿vale? Así que vamos a ser capaces de cambiar entre estos sistemas de una forma mucho más rápida. Y esto es debido a que el octal y la sedecimal, gracias a, a, a estas características que... Mejor dicho, gracias a estas características que hemos comentado del octal y del hexadecimal, es un sistema que tradicionalmente en el mundo de, de la computación se ha utilizado para escribir de una forma más abreviada, de una forma más aportada, números. Porque de esta forma, por un lado, evitamos errores, transcribir a mano, como era necesario en los inicios de la computación, pues transcribir a mano largas cadenas de ceros y unos. Era muy fácil equivocarse, por tanto era más fácil trabajar a papel con eh, un sistema octal o hexadecimal, por un lado, y aparte de que era más fácil no equivocarse usando octal o hexadecimal, también es mucho más rápido escribir dos dígitos de un número hexadecimal que ocho dígitos de un número binario. Por ejemplo. ¿vale? Así que tradicionalmente lo tal y el hexadecimal se han utilizado como abreviaciones del binario, dado a que hay una correspondencia muy rápida y directa entre ambos sistemas que se basa en estas dos tablas que hemos comentado anteriormente. ¿vale? Y vamos a poder cambiar muy fácilmente entre cualquiera de estos cuatro casos. ¿okay? Así que nos podremos ahorrar estos caminos cuando queramos pasar de esa decimal a binario, o viceversa, y de octal a binario, o viceversa, ¿vale? El camino será más corto y mucho más rápido. Vamos a verlo con estos ejemplos que estábamos comentando. Por ejemplo, aquí, vamos a hacer el primer caso, en binario. De la forma que conocíamos hasta ahora, para pasar de binario a octal, pues teníamos que sacar el valor decimal primero del binario, y una vez que teníamos el valor decimal, pasarlo a optar. Vamos a hacerlo, ¿ok? Este número en binario pues sería 2 elevado a 3 más 2 elevado a 2 más 2 elevado a 1, porque tenemos 1 en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. En la posición 0, como tenemos un 0, pues no no suma, es 0 por 2 elevado a 0. Así que esto me quedaría igual a 8 más 4 más 2 igual a 14. Así que en base 10, este número binario es un 14. Ahora, en el siguiente paso, tendría que pasar el 14 a octal. Pues vamos allá. 14 dividido 8, el resultado es 1 y el resto es 6. Por tanto, 14 representado en octal es 16, base 8. ¿vale? 16, base 8. Pero habíamos dicho que podíamos hacer estos grupos de tres valores y así acortar todo este proceso. ¿Coincide? ¿Es verdad lo que decimos? Pues fijaros: partíamos desde el 1, 1, 1, 0. Primer grupo desde derecha a izquierda de tres unos, segundo grupo de tres, de tres unos, no, perdón, de 3 bits. Segundo grupo, un 1 y dos ceros. 0, 0, 1 es un 1, 1, 1, 0 es un 6. Y coincide, ¿vale? Y coincide así siempre, ¿vale? No, no, no es casualidad. Proceso contrario. 420 en base 8, queremos pasarlo a binario. Proceso largo, el que conocíamos hasta antes de haber visto estos últimos contenidos, pues primero lo paso a decimal. Esto es igual a 4 por 8 elevado a 2, porque este 4 está en la posición 2, más 2 por 8 es 8 elevado a 1, y este caso es 0, no cuenta, ¿vale? Y esto es igual a 272, este es el valor en decimal. Ahora tendremos que coger y pasarlo todo esto a binario. 272 a binario, pues sería, 272 entre 2 es a 0, el resto es 0, el resultado es 136, 136 dividido entre 2 es 68, con resto 0, Dividido entre 2 es 34 con resto 0, dividido entre 2 es 17 con resto 0, dividido entre 2 es 8 con resto 1, dividido entre 2 es 4 con resto 0, 2 con resto 0 y ya 2 dividido entre 2 el resultado es 1 con resto 0. Así que el valor en binario sería coger desde el resultado y todos los restos hacia arriba, ¿vale? Así que el resultado sería un 1, 3 ceros, un 1 y 4 ceros, ¿vale? Habíamos dicho que podíamos hacer esa correspondencia directa. ¿Coincide? Vamos a ver. Pues el 420 del 0, un 0 con 3 bits es... 0, 0, 0. Un 2 es 0, 1, 0 y un 4 es 1, 0, 0. Así que el número que nos quedaría sería el formado por la concatenación de estas tres tripletas de bits. ¿Coincide con el resultado que habíamos dicho? Fijaros, 4 ceros, un 1, 3 ceros y un 1. 4 ceros, 1, 1, 3 ceros y 1. Así que coincide perfectamente. ¿vale? Os dejo estos de aquí para que los resolváis vosotros, ya que es el mismo procedimiento. Podéis hacer, para practicar podéis hacer también los dos caminos y así veréis que el de la tabla de correspondencia, el del valor directo entre grupitos de 3, es mucho más rápido. Ahora se nos abre un nuevo camino cuando queramos pasar entre decimal y octal y es utilizar de forma intermedia la representación binaria. Tendremos la opción de hacerlo como lo hemos visto tradicionalmente o utilizando esta representación intermedia basada en binario. Vamos a hacer dos ejemplos para verlo cómo serían con los dos casos posibles. Imaginaros que tenemos el 123 en octal, si lo hiciéramos de la forma que habíamos visto inicialmente, esto supondría que es 1 por 8 elevado a 2 más 2 por 8 elevado a 1 más 3 por 8 elevado a 0. Esto es igual a 64 más 16 más 3, que es igual a 83. Por tanto, tendríamos 83 en base 10. Como decíamos, lo podríamos hacer en lugar de esta forma directa pasando por binario. ¿Cómo sería pasando por binario? Pues el 123 en base 8 pues correspondería a este 1 a 3 bits, a 001, 1, este 2 a 3 bits, que serían 1, eh, 0, 1, 0, perdón, y este 3 correspondería al 0, 1, 1. Esto sería en base 2. ¿Qué valores son estos? Posición 1, posición 2, 3, perdón, posición 0, posición 1, 2, 3, posición 4, 5, 6. Es decir, 2 elevado a 6 más 2 elevado a 4 más 2 elevado a 1 más 2 elevado a 0. Cojo ya directamente únicamente los casos que valen 1. Esto es igual a 64 más 16 más 2 más 1 que es igual a 83 en base 10, como habíamos visto anteriormente. En el caso contrario, pues, de forma tradicional, si quisiéramos pasar de 123 a octal, tendríamos que hacer 123 dividido entre 8, que sale a 15, con resto 3. 15 dividido entre 8 cabe a 1, con resto 7. Por tanto, esto nos quedaría como 173 en, base 8. 173 en base 8. Gracias a esta correspondencia directa entre binario y octal, nos surge un nuevo camino de poderlo hacer, que es sacar el valor binario, 123 en binario, que sería 123 entre 2 es 61 con resto 1, 61 dividido entre 2 es 30 con resto 1, 15 Resto 0, 7, resto 1, 3 con resto 1 y 3 dividido entre 2 cabe a 1 con resto 1. Por tanto, en binario esto queda, cogiendo desde el resultado de forma inversa todos los restos, 1, 1, 1, 1, 4 unos, 0, 1, 1. Esto es en binario. Si hago agrupaciones de 3 desde derecha a izquierda, podré sacar el valor en octal. Esto de aquí, 0, 1, 1 es un 3, 1, 1, 1 es 7, 3, 1 es un 7, y el 0, 0, 1 es un 1. Por tanto, en octal sería 173 y coincide con lo que habíamos obtenido anterior. Vale. vamos a hacer también ahora ejemplos, pero en el caso de binario hexadecimal. Antes de haber visto esta correspondencia directa de grupos de 4 bits y dígito eh, hexadecimal, pues, ¿cómo hemos tenido que transformar un número de binario a hexadecimal? Hagamos, por ejemplo, este de aquí. Pues, tendríamos que coger y, primero calcular cuál es su valor decimal, cuál es el valor decimal de este número binario, esto es posición 0, 1, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? indico ya solo directamente las posiciones que valen 1, por lo tanto esto quedaría 2 elevado a 7, más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 1, más 2 elevado a 0, que esto es igual a 128, más 32, más 16, más 8, más 2, más 1, que es igual a 187 en base 10. Ese valor resultante, el 187, lo tendría que pasar a base 16, dividiendo por 16. Pues 187 dividido entre 16, pues esto cabe a 11, con resto 11. Ya estaría. Recordar que la grafema del 11 es la B, por tanto, esto en esta decimal sería 0x bb, bueno, que es lo mismo, bb en base 16. Así que aquí tendríamos bb en base 16. ¿Podría haberlo hecho de forma directa y coincidiría? Pues fijaros, el número era 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tendría que hacer grupos de 4 desde derecha a izquierda, por tanto, cogería estos 4 bits y cogería estos 4 bits. 1, 0, 1, 1 es el 11, cuya representación es la B, por tanto, BB sería la misma representación que tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo, pero al revés, desde esa decimal a binario. Escogeremos este de aquí, la representación a 3 en hexadecimal. Si lo hacemos de la forma... ...inicial que habíamos visto, la forma tradicional, tendríamos que pasar a decimal y del decimal pasarlo a binario. Entonces, para el caso de A3, primero sacamos su valor decimal... ...que esto es igual a 16 elevado a 1 por A, A tiene valor 10... Más 16 elevado a 0 por 3. ¿Vale? El 3 este. Esto es, pues, 160 más 3, que es igual a 163 en base 10. Para sacar su valor binario, ahora tendríamos que ir dividiendo en, entre 2 y quedarnos con los restos. Por tanto, 163 sería... 81, resto 1, 40, resto 1, 20, resto 0, 10, con resto 0, 5, con resto 0, 2, con resto 1, y 1, con resto 0. Por tanto, cogiendo el resultado final y todos los restos anteriores, lo pongo ya directamente aquí, sería 1, 0, 1, 0... 0, 0, 1, 1 en binario. Y haciendo la correspondencia a este nuevo método más rápido que en lugar de tener que hacer estos dos pasos, pues sería sustituir cada uno de los dígitos des, del, del número de la representación hexadecimal por sus cuatro bits correspondientes. La A sería 1, 0, 1, 0, el 10. El 10, que representa la A, es 1, 0, 1, 0, y la, el 3 es 0, 0, 1, 1. Entonces, este directamente sería el valor en binario. ¿Coinciden? Fijaros que aquí los cuatro últimos bits son 0, 0, 1, 1, y los cuatro primeros bits son 1, 0, 1, 0. Así que coinciden. ¿De acuerdo? Ahora, igual que en el caso del de octal, cuando queramos pasar entre decimal y hexadecimal o viceversa, se nos abre una nueva posibilidad. Lo podemos hacer de forma directa, o bien si las circunstancias, o, o nos va mejor por lo que sea, pasar a través de, del, del binario. ¿vale? Vamos a hacer dos, de nuevo dos pequeños ejemplos en el que haremos los dos posibles cambios. El primero, imaginaros que tenemos un valor 53 que representa un número en, en hexadecimal y queremos sacar su valor en decimal. Forma tradicional, forma que habíamos visto anteriormente, pues esto sería 5 por 16 elevado a 1, porque el 5 está en la posición 1, más 3 por 16 elevado a 0. ¿Ok? Esto es igual a 83 en décima. Si hubiésemos querido aplicar el otro camino por lo que fuera, pues... Fijaros, primero tenemos que pasar el valor de esa decimal a binario. El 5 corresponde a 4 bits, 0, 1, 0, 1, el 5 viene representado por, esa, por ese valor, por 0, 1, 0, 1, y el 3 viene representado por 0, 0, 1, 1. Entonces esto sería en binario. Ahora, el valor en decimal de este número en binario, ¿cuál es? Pues ese valor es...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 que es igual a 83 en base 10, que es lo mismo que habíamos obtenido de, de la otra forma. Y el caso contrario. Si queremos partir desde el 123 en base 10 y queremos obtener el valor de esa decimal, podemos hacerlo de la forma tradicional o pasando por binario. 123 dividido entre 16, el resultado es 7 y el resto es 11. Por tanto, la representación sería 7, resultado, y los restos en forma inversa. 11 viene representado por la B, por tanto, esto sería en base 16. 7B, base 16. Si lo hubiésemos querido hacer pasando por binario, pues primero tenemos que pasar el 123 a, a binario, que sería así, resto 1, resto 1, 30, dividido entre 2 es 15, y es una división exacta, 15 dividido entre 2 es 7 y sobra 1, 7 dividido, entre 3 es, 7 dividido entre 2 es a 3 y sobra 1, 3 dividido entre 2 sobra 1 y el resultado es 1. Con lo que el número binario sería 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Tengo que hacer grupos de 7 unos. De 4 unos, perdón. Estos cuatro de aquí y todo esto de en binario, ¿vale? Estos, cuatro, estos primeros cuatro, siempre empezando desde la derecha a la izquierda, los grupos de 4 unos, pues cojo estos cuatro primero. Estos tres los tengo que rellenar con un 0. ¿Ok? Ese valor 1, 0, 1, 1 es 11, que es la B, está claro. Y esto 0, 1, 1 es el 7, siete, 7B siete en valor hecha decimal. Y esto coincide con lo que me había dado de la otra forma, del otro método. Así que ya hemos visto que podemos usar o hacer conversiones entre hexadecimal, octal y binario de una forma mucho más rápida que teniendo que pasar por el, el valor decimal. ¿De acuerdo? Y con esto acaba el vídeo. Muy bien, muchas gracias por todo.